Últimamente hemos escuchado unas preguntas entendibles. Hay conceptos que no los tenemos claros. La gran pregunta que escuché es cuando alguien dijo, ¿Por qué el FMLN no cambia las cosas en este país si tiene el poder? No lo respondas aún. Veamos primero el video. Antes que nada debemos saber qué es el poder. La gente piensa que ganar la presidencia es tener el poder. Pero eso es falso. Ganar la presidencia es tener la administración del Ejecutivo, que es solo uno de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Quedamos claros que el FMLN tiene el Ejecutivo actualmente, pero viene la gran pregunta del millón, ¿se puede cambiar un país solo con el Ejecutivo? La respuesta es no, veamos por qué. El 4 de marzo el pueblo se equivocó y votó nulo, ...por canto de sirena que incitaban supuestamente a castigar al FMLN... ...pero en el fondo era solo una estrategia de la derecha... ...que les permitiría tener el control total del legislativo. Hoy por hoy, la derecha es quien gobierna el poder legislativo... ...porque hay un bloque de derecha formado por ARENA, GANA... ...que son exareneros, PCN y PDC... ...que van en coalición presidencial con ARENA. Ellos tienen el poder en la asamblea y en parte es nuestra culpa... Porque nosotros se los dimos, nosotros se los permitimos, nosotros los pusimos ahí. Entonces, ¿quién gobierna el legislativo? Exacto, ARENA. Hasta el momento, llevamos dos poderes de los tres, de los cuales solamente uno domina el FMLN. Vamos al tercero, que es el judicial. Para esto veamos un simple ejemplo. La sala de la Constitucional, según su actuación, crees que es de derecho o de izquierda. Exacto. Derecha A través del tiempo ha actuado a favor de la derecha. Cada ley que promueve el ejecutivo en beneficio de la población la ha declarado inconstitucional o la ha revertido. Ahora vemos que dos de los tres poderes del estado que forman el poder real están en manos de la derecha. Hagamos un ejemplo. El gobierno coloca un impuesto a los más millonarios del país como el pueblo se lo exige. La asamblea legislativa gobernada por la derecha no lo aprueba. El pueblo ejerce presión social y terminan aceptándolo. Luego viene la sala de lo constitucional y una vez aprobada la declara inconstitucional. ¿Quién tuvo el poder? Detrás de todo esto se mueven también poderes fácticos y económicos que son quienes patrocinan a los partidos de derecha para obtener beneficios o intereses particulares. Y por supuesto del otro lado está el poder del pueblo. Es el pueblo quien debe acompañar las causas justas. Si nos equivocamos como la vez anterior, tendremos graves retrocesos como pueblo, más de los que ya tenemos. Hoy la derecha puede si quiere meter una reforma para privatizar el agua. Y ya lo hubieran hecho, si no fuera porque ha estado presente la presión social hecha a través del poder del pueblo que los ha frenado. Hoy la derecha puede frenar los avances del Ejecutivo, pero es el poder del pueblo quien debe acompañar esos avances. Hoy por hoy la derecha tiene dos de los tres poderes del Estado y en parte es nuestra culpa, porque creímos que votando nulo castigaríamos al FMLN y solo nos castigamos a nosotros mismos porque creímos en canto de sirena de personas que venden sus ideales, que comenzaron en la izquierda y hoy están en la derecha por ambición de poder. Pero esta vez hay que poner nuestras barbas en remojo. La derecha buscará como de lugar el ejecutivo por medio de sus cuatro partidos. Arena gana PCN y PDC. Si lo logran, tendrán el verdadero poder para revertir todos los cambios y programas que el FMLN ha desarrollado. Los partidos de derecha son lo mismo. Usarán estrategias para disfrazarse incluso de otros colores nuevos, disfrazando su bandera para confundir al pueblo. Pero solamente es una máscara. El futuro está en nuestras manos si la derecha gana el ejecutivo todo se vendrá abajo porque ellos ya tienen dos de los tres poderes como pueblo tenemos que intensificar la lucha sin descansar, sin ceder espacios y luchar no solo por ganar el ejecutivo otra vez, sino por recuperar la asamblea por levantar liderazgos territoriales hay que ser consecuentes y conscientes de lo que se va a perder no podemos fallarle una vez más a nuestro pueblo la guerra política apenas va comenzando. Tenemos mucho trabajo por hacer. Todos los días, territorialmente. Obtengamos el verdadero poder si queremos hacer los verdaderos cambios. Hoy responde la pregunta que hicimos al inicio. ¿En verdad crees que tenemos el poder? ¿O tenemos aún que luchar por ganarlo? Despierta y ponte a trabajar. Unidos somos más. Hasta la victoria. Siempre.